Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en este preciso instante, seguimos aquí en la serie. Y mira, agarrar durante un rato, tengo que esperar. Un momento. No, no, no, necesito apuntarlo, el código. Ahora me va a salir un código. Ay, no. 18, 6, 8, 12, 9, 9... Eh, pues bueno Creo que a ver eh, Ya he, tengo el código vale, Lo tengo escrito aquí mm, A ver 18 Candy Ahora eh, 6 a All Candy Esto ya lo vi ¿Vale? Eh, lo vi en el último vídeo 8 a Cindy en el último vídeo sería todo cero pero ahora se en blank 12 hay no 12 y este 9 salió ah oh, no sé sí, si sí, sí. ahora rat 9 y por último Penguin en cuatro. vale, vale, ya lo tengo, ya lo tengo a todos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Empezamos. Vale, vale. Bueno, y ahora qué. No hay nada nuevo. Oh, ah, sí, sí, sí. Espera, yo ya lo sé. ¿Qué pasa si puedo hacer todavía el. Sí, sí, sí. Aquí estaba. ¿Dónde estoy? ¡Muera, muera! ¡Muera! No le vas a asustar, que ya te he visto. Ahora, eh, yo entendí cómo se hacía, ¿vale? Pero vamos a tardar mucho, ¿vale? Esto, esto va a tener cortos, ¿vale? Es, eh, porque voy a tardar muchísimo esta noche, porque cuesta mucho. A ver. Esta es la Shadow para los que no sepan. Bueno, en realidad lo saben todos. ¡Ay, aquí! Vale, y, y a la primera ¡Qué bien, ¿no? Vale Ahora creo que será sin visión nocturna Voy a dejarla así Y a esperar, esperar A ver, todavía no esto ¿Eh? está nuevo! Da igual Entrate, en Sergio ¡Oh, aquí está! ¡Madre mía! Ya, ya lo he descubierto las dos primeras veces Ahora va a ser con, con visión nocturna Vale, vale, vale ¿Ya? está ah, bien ¿Ya? ¿Ya? Ha ido ya ¡Aquí está! ¡Oh, soy buenísimo! ¡Soy buenísimo, de verdad! Ahora se va a hacer sin visión nocturna Vale, esto, esto es... Para los que no sepan así lo tienen que hacer tiene que mirar la cámara ¿Con visión nocturna o sin visión nocturna? Y se parece en una de las puertas, como... En esta, en esta... Esta es que significa que encerrar Porque no puedes mirar y ya tienes que ser No queda otra Y te gastará un montón de baterías ¿Era así no con? Aquí está Era así, era así Menos mal que me acordado Ahora será con Con visión nocturna Vale, ya son las unas Madre mía No me digas que lo voy a conseguir a la primera Si lo conseguí a la primera También en este vídeo grabaré eh, 720, no sé, no, no quiero que la consiga. ¿Dónde está? Me he equivocado, no puede ser. ¡Ah! Mira! ¡Casi! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Casi, casi! Menos mal. A ver, ahora será con. Seguro. Ya son las 1 y tengo 89%. Espero que lo consiga. Ahora 89. Mira qué bien Es como el Handy cuando se pone encima de la cámara Vale, ahora será así Voy a dejar así para después Las dos, madre mía Vamos bien, vamos bien No, no, no ¡Ah! No conseguí encontrar A veces eh, no A ver, no sé, pero me da que después va a ser sin, eh esas son las dos Venga, venga Vamos, vamos Que lo conseguimos ¡Oh! Bien, lo he Otra vez Tío que, no, que esto Que soy muy Es un suertudo, tío No me lo puedo creer Creo que ahora va a ser con, eh Lo voy a dejar así Para después Ahora ¿Está movido? No ¿Ha movido? No ¿Ha movido? Sí Aquí está bien, bien, vamos, vamos perfecto, vamos perfecto ahora va a ser sin sí, vale todavía son las dos madre mía y todavía no entra ni, ni a la puerta ninguna vez aquí está bien ostras pero qué me pasa es que soy súper pro en este, esa noche las tres de la mañana, no me lo puedo creer ¿Qué a pasará en a la primera ¿Ya se ha ido? No, todavía no. Ahora ya, ahora sí. ¡Aquí está! Bien, bien. Vale, vale, vale. Seguimos bien, seguimos bien. Venga, venga. Que lo podemos conseguir. Eso es que podemos. 77%. Se ha movido. A cerrar las No ha aparecido. Da igual, da igual, que son las tres. Aquí está. Me cago en todo. Aquí está. Bien, bien. Vale, vale. Vuelve bueno, a tu sitio, sí, asqueroso chico quédate ahí durante un buen rato vale voy a estar aquí ya todavía no se ha movido ahora sí no no no no no no la vuelta entera No me lo no puedo creer Sigo, no lo consigo, no lo consigo, no puede ser Venga por favor, llega a las seis, llega a las seis, por favor Por favor te lo pido, por favor te lo pido que hagas las seis, Por favor te lo pido, por favor te lo pido Por favor te lo pido ¿Por De mis manos. No sé si estoy loco o algo así. Nada trabaja. Nada funciona. Lo he intentado que trabaje, pero nada hace. Como él. Creo que necesito dormir. Estoy traduciendo, vale. No sé por qué estoy perdiendo todo mi tiempo en, en, en esto. Mi vida, mi. Como él. El ley de todo parar, pero es absolutamente perfecto. Fin audio. Oh, ¡Madre mía! ¡Ostras! Eso eh, eh, No sé. No sé de qué es eso, pero. Eso es un, como un tipo de Gandhi. ¡Ostras! ¡Qué mentiras! ¿Cuánto? ¡Once! ¡Tío! No me lo puedo creer, tío, <risa> la primera. Es que soy buenísimo, yo sé que soy buenísimo. Es que yo soy buenísimo, yo ya lo sé. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Yo, yo me he a hacer una. El... Lo que pasa es que, eh, tío, <risa> que no lo he quito de conseguir la primera. Pues nada, espero que os haya gustado. Espera un momento Nunca dejaré el vídeo hasta que termine esto Lo bien de es ¿Vale? Si no consigo, entonces paro el vídeo Pero si lo consigo... Eh, os digo... hay un truco que era... Ahora te todo Y ahora cuando... Ya, ahora... Ya... Vale solo no voy a mirar a Blanc, ¿vale? Este es el truco Si no lo consigo Si no funciona pues nada, pero lo voy a intentar, ¿vale? Vale, ya me está mirando, Blanc. Venga, venga. Que podemos conseguirlo. Creo que se ha movido, ¿eh? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Ahora, sí. Vale, mira, Blanc. Abro, cierro, mira blanca, abro, cierro, abro, si lo voy a conseguir, ya son las 1 y todavía tengo eso de batería las 2 y tengo 65% si me lo consigo es que soy el mejor jugador de este juego ah, cierro por si acaso, no, abro cierro lo sabía cierro abro Abro Cierro Abro Todavía No, se me va a acabar La batería Venga Yo sé que puedo Venga Yo sé que está rata aquí. Creo que está rata Pero yo solo cierro. Por si hay algo. Eso lo sí, estoy abriendo. Un rato. A lo mejor estaba el ahí. Es que, creo. Quiero esto, creo. No, todavía no. Por ciento de todo el debería de no haberle mirado ahora, Sí, llega Las cuatro de metido. Sí, sí, sí, espera Corre No, no, no, no, que no se te acabe No se te acabe. Venga, venga, venga Yo sé que puedo, que yo sé que puedo Yo sé que puede llegar Esto no es real. No me lo puedo creer. Es que soy el mejor. Soy, soy el mejor jugador de todos. Me lo he pasado todas las noches. Bueno, esta vez sí que va a acabar. Esto me dice a acabar el vídeo, ¿vale? ¡Ven! te voy a enseñar a los extras! ¡Es que no me lo puedo creer! Bueno, voy a enseñar todos los extras, ¿vale? Antes de que se acabe la hacer... Bueno, hay un final candy dog que lo grabaré pronto, ¿vale? Pero... A ver... Candy... Cindy... Aquí está Chester, aquí está Penguin, aquí está Blanc... Aquí está Candy... Y en realidad se, se quita la música... Bueno... Ahora, como lo quiero... Qué es esto, ¿Qué es eso no lo he visto ah, lo quiero cuando es el viejo y cuando es el nuevo que es el remaster y ya sabéis que es de jugar remaster wow y sí, que hay cambio eh bueno, ¿verdad? si miren, el brazo que está roto eh, tiene una diferencia, como que está una cosa, ¿lo veis? ahí, tiene una cosa en el viejo ahí está, pero en el nuevo lo no han quitado así está mejor ahí. o candy ostras, sí que está mejor eh ostras, rata rata está me encantó de las dos formas, rata es mi favorito ah, eso no me lo esperaba los jams, pero los sustos esto es cuando te mata chester, esto es cuando te mata rat, esto es cuando te mata candy es cuando te mata... Ha sido largo, eh Bueno, la idea es porque Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like, suscribiros si queréis Que haga el Final Candy 2 Bueno, adiós ¡Woohoo!